Covinex porte un producto yo creo que va bastante bien, no da problemas que otros que otro funicide y estoy contento con él, de momento para la conseguir. Ascenza farming your future.